eres poderoso, eres Señor otra vez en vivo aquí dándole la gloria y la honra al Señor hoy con una poderosa emisión la oración, un tema que el Señor había traído siempre eh, por medio de mis labios y mira se cumplió, eh, el Señor nos trae material, bastante material, y ojalá que lo podamos compartir en una hora para siempre darle la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial, estamos en Hablando con Jesús Papi, también estamos en Estamos en la Gloria Radio porque estamos en la, en, la, en la gloria para hablar del Señor. Hoy, una vez más, el tema de esta mañana se ha titulado la oración. Esa oración, quienes se necesitan estos tiempos realmente, que realmente necesitamos, mis hermanos, que estamos en la Gloria estar mejor dicho, como un Daniel, como un Moisés, como un Job, como un Josué, siempre. Estando en esa brecha, siempre orando mañana, tarde y noche, porque el enemigo está como un león rugiente, queriendo devorar. Comparte esta misión para poder dar las buenas nuevas de reino de reino los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos gracias a nuestro amado Padre Celestial, porque él es hermoso, maravilloso. Y, y hoy, desde Bogotá, Colombia, una mañana nublosa, uh, eh, nublada y pues, con un poco de frío, pero siempre... En la, eh, ese calor que nos da el Espíritu Santo siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial eres grande, eres poderoso Señor Nuestras almas te lavan, te glorifican y en esta, en esta hablando con Jesús Podcast, siempre agradeciéndole a nuestro amado Padre Celestial por todo lo que hace eh, en nuestras vidas en tu vida, en la vida de tu vecino de tu familiar y siempre pidiéndole al Señor que cada día eh, tus familiares en esa oración conozcan más de Él porque necesitamos que nuestros familiares conozcan del Señor necesitamos que los fami nuestros familiares realmente estén mejor dicho conectados con el Señor algo que he aprendido es que ¿de qué nos sirve nosotros salvarnos a nosotros sabiendo que de pronto tu esposo, tu esposa tu papá, tu mamá, tu hermano tu hermana tu familiar o tu vecino se queden el propósito es de orar los unos por los otros y que ellos también se vayan en la presencia del Señor. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial. Yo sé que tú vas a decir un gran amén, un poderoso amén, porque el Señor va a tocar la más profunda de tu corazón. Y ya vamos a esperar un minuto, mis hermanos, en la gloria para compartir las buenas nuevas del reino de los cielos y así comenzar esta emisión poderosa en el nombre poderoso de Jesucristo, que quiero comenzarla con una reflexión. Mira que cuando el Señor me estaba dando esta, esta palabra de la, de la oración, me dio una reflexión. Yo dije, Señor, yo digo que el Señor es gracioso. Él dice, prepara la, la, la emisión. Y yo, listo, Señor, vamos a comenzar a prepararlos. Y, y a lo último me dio algo Dijo, vas a comenzarla de esta manera Y yo, Señor, eme aquí Estoy aquí y estoy para obedecerte Señor Y es por eso que vamos a comenzar rápidamente A, a comenzar esta, esta misión sobre la oración Dar las buenas nuevas de reina a los cielos Porque el Señor está listo El Espíritu Santo quiere, orar, quiere hablar ya Mejor dicho, me está diciendo, comienza ya eh, En el nombre poderoso de Jesucristo Mira que la, la manera que voy a comenzar Pensaba a comenzar de una manera diferente, pero hay que, guiarlo, hay que hacer lo que el Espíritu Santo lo, lo direcciona a uno. Y tú voy a comenzar con esta reflexión, mis hermanos de Cristianos, en la Gloria. Esta reflexión comienza así: el doctor Mark era un oncólogo famoso. Un día voló a una importante conferencia en otra ciudad donde iba a recibir un premio en medicina. Sin embargo, una hora después del despegue, Hubo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. El médico alquiló un automóvil y se dirigió a la, a la conferencia. Sin embargo, poco después de su partida, el clima empeoró y comenzó una violenta tormenta. Debido a la fuerte lluvia, el GPS del auto dejó de funcionar y giró a la dirección equivocada y se perdió. Después de dos horas conduciendo, se sentía, se sentía hambriento y terriblemente cansado, por lo que decidió buscar un lugar para quedarse. Finalmente, se encontró con una pequeña casa. Desesperado, salió de, del coche y llamó a la puerta. Una mujer abrió. Él explicó y le pidió que si podía usar su teléfono. La mujer le dijo que no tenía teléfono pero que podría entrar y esperar a que mejorara el clima. Hambriento, mojado y cansado, el médico, o sea, el doctor Mark, aceptó su oferta y entró. La mujer le ofreció té caliente y dijo que iría a orar. El doctor Mark sonrió y dijo que solo creía en el trabajo duro, sentado a la mesa tomando un sorbo de té. El médico observó a la mujer orar junto a la cama, tenue, uh, a la cama, uh, tenue luz de las velas. El médico se dio cuenta de que la mujer necesitaba ayuda. Así que cuando terminó de orar, le preguntó: estas fueron las preguntas de este doctor. ¿Qué es exactamente lo que quieres, uh, lo que quieres de Dios? Le preguntaba a este doctor. Y otra pregunta que hacía este doctor era: ¿Crees que Dios alguna vez escuchará a tus oraciones? Para seguir continuando, recuerda que este doctor iba a, recibir una, una, iba a hacer una importante conferencia, pero hubo muchas cosas que le interrumpieron para hacer lo que él necesitaba hacer. La mujer, y continúa, la mujer sonrió tristemente y dijo, El bebé de la cuna es mi hijo. Tiene un tipo raro de cáncer. Y solo hay un médico, su nombre es Mark, que puede curarlo, pero yo no tengo el dinero. Y el doctor Mark vive en otra ciudad Dios todavía no ha respondido a mi oración Pero sé que me ayudará y nada quebrantará mi fe Aturdido y sin palabras El doctor Mark simplemente se echó a llorar y susurró Dios es maravilloso, respondió el doctor Recordó todo lo que le pasó hoy El accidente de avión, la lluvia torrencial Que lo hizo perder el rumbo y todo esto sucedió porque Dios no solo respondió su oración, sino que también le dio la oportunidad de salir del mundo y de ayudar a los pobres que no tienen más que la oración. Mira qué historia maravillosa nos está diciendo el Señor aquí. No sé cuánto tiempo estás orando por esa petición. No sé cuánto estás orando por ese hijo que de pronto está en las drogas. Por ese esposo en converso, por ese esposo en conversa. Que pronto tú vida está estás asistiendo a ese templo, pero realmente no está al 100% con el Señor. Por eso la palabra de Juan, uh, la primera carta a Juan 5.14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como esta mujer que oraba, le pedía al, a, al Señor que le diera la, la oportunidad de ver este doctor, como digo, Dios es un Dios gracioso. Dios es un Dios que nunca lo vamos a entender Pero mira lo que hizo lo, lo desvió en tres ocasiones Y realmente llegó a esa casa Y esta mujer pudo hablar con ese doctor Y este doctor pudo ayudar a este niño Y así el Señor está haciendo y va a ser hoy contigo Esa oración que tú le has pedido Llegó el momento que el Señor la va a obrar. En ese momento que tú dirás que algunas, algunas personas me están estarán preguntando, ¿pero qué es orar? Recuerda que orar es eh, realmente es una conversación entre Dios y, y, y un humano y un ser humano. Es la, eh, se le da la gloria a Dios mediante Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y mira que estaba haciendo mi investigación, mis hermanos de cristianos en gloria. Yo como siempre me encanta investigar porque siempre me gusta respaldar todo lo que hablo con la palabra. Y saber que en la nueva versión Reina Valera actualizada, la palabra oración se menciona 110 veces. Orar se menciona 18 veces. En la nueva traducción del Nuevo Mundo, la palabra oración se Uh, se menciona 95 veces. En la palabra orar, en la traducción del Nuevo Mundo, se, eh, se menciona 37 veces. En la versión Biblia de Jerusalén, la palabra oración se menciona 119 veces. En la palabra orar se menciona 24 veces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria. Querido oyente de Cristianos en la Gloria Radio. Pero en general la palabra oración está más de 600 veces, mis hermanos de Cristianos en la Gloria esa historia que te acabé de leerte de esta mujer que oró, oró, oró y este doctor al no conocer ese Dios vivo de poder, que tú lo conoces, que yo lo conozco, que ha escuchado tu oración, ya has escuchado los momentos que realmente estás en ese momento de conflicto, y tú a veces dices, des, ah, dices desfallecer, pero el Señor está diciendo, yo estoy escuchando a tu oración, yo estoy escuchando lo que lo que me estás pidiendo. Pero recuerda lo que dice 1 de Juan uh, 5:14, de acuerdo a su voluntad, no a tu voluntad. Cuando se hace la voluntad del Señor, te lo digo, en lo espiritual todo se está moviendo. Muchos se está moviendo en lo espiritual y es por eso que ese silencio que tú a veces dices Señor pero pues no me has respondido es porque el Señor está trabajando en algo maravilloso en la eh, en esa parte eh, espiritual te va a llevar de un nivel de gloria en la parte de salud, el Señor te está diciendo Si se menciona 110 veces Porque estoy escuchando tu oración Sé como ese, cómo ese Daniel Orando tres veces al día Orando constantemente Como lo hacía mi Hijo Jesucristo en la tierra El mismo Dios orando A su Padre En el nombre poderoso de Jesucristo Qué hermoso, maravilloso Y es por eso que también quiero comenzar Esta emisión En Filipenses en el capítulo 4 versículo del 6 a 7 la nueva versión internacional que, que dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego mira lo que lo dice con oración y ruego están con, eh, con persistencia te está diciendo el Señor presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Repite conmigo, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Te dice repetir, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús, porque en esa oración debes de cuidar tu corazón. En esa oración tú necesitas cuidar tus pensamientos, que en esa oración no haya ninguna interrupción, no haya celular, no haya nada, sino en esos momentos es una conexión para con el Padre. Tú le vas a pedir, como dice el Señor Jesucristo, pidan a mí. Si quieres pedir cualquier cosa al, Señor, al Padre, pídelo a través mío. Que el Señor se los dará de acuerdo a su voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Espíritu Santo, cada día nos está enseñando, en est, como yo lo llamo, en estas clases virtuales, está diciendo, bueno, llegó el momento de que ores mejor, llegó el momento que tengas una comunión mejor en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor... Quiere que ese pueblo tenga una eh, que tú tengas, su pueblo tenga una comunicación, no por terceros. No queremos hacer eso. Queremos ese, ese tú a tú. No estoy diciendo que un pastor o un líder no te puede ayudar. Claro que te puede edificar. Ellos te pueden direccionar. Pero lo que queremos es que realmente el Señor, eh, tú tengas esa comunión, esa comunión de tú a tú por la mañana, por la tarde, por la noche, en todo momento. Si, si tú ves en la Biblia, el Señor, el, el Hijo siempre se apartaba. Eh, había momentos que oraban en grupo, había momentos que, habían, eh, que él estaba solo. ¿Por qué? Porque él estaba en, consta, en, en, en, ese, eh, consta, en constante oración con el Padre. Y es por eso que el Señor... Cuando te dije que cuidara sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, mira lo que nos lleva el Señor en Proverbios 4, uh, versículo 23, capítulo 4, versículo 23 en la nueva versión internacional. Me encanta usar la nueva versión internacional porque es más, fícil, más, fa, más fácil para vosotros entenderla. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. Cuida todo lo que tú ves, porque por estas lámparas entran pensamientos y esos pensamientos también llegan que a tu corazón. De pronto cuando estás en esa oración, tú estás pidiendo perdón por, a, a, por todo lo que tú hiciste y se viene la, a la mente en esa oración por una persona que tú detestas. Mucho cuidado en lo que pides por esa persona porque con la misma vara que se te mide eh, que tú estás midiendo esa persona se te va a medir a ti en esa oración esa oración no puede ser como el, de pronto la de la cena o cuando estás comiendo algo padre, Celestia, padre amado padre celestial gracias por estos alimentos gracias por verdad se acabó no en ese momento de esa intimidad con el padre celestial hay diferentes tipos de oración en los alimentos en ese momento de intimidad que de realmente estar en lo secreto que no debe haber interrupción, mejor dicho, apaga el celular, apaga todo el televisor. Si puedes poner musiquita, eh, instrumental de adoración, gloria a Dios. Que te lleve a, a profundizarte eh, en, lo, en en, en, en el ámbito espiritual en el nombre poderoso Jesucristo y es por eso que también te dice repetir pensamientos y también en el salmo 139 la nueva versión internacional en el versículo 23 y 24 mira lo que nos dice examinen oh Dios y sondea mi corazón mira el Señor sigue diciendo que en esa oración mira tu corazón mira tu corazón en el nombre poderoso de Jesucristo Pon, ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el, eh, por el camino eterno que en esa oración mis hermanos de cristianos en la gloria no sea deseándole la muerte a otra persona deseándole el mal a una persona no, por eso la palabra dice, orad los unos por los otros porque donde hay dos o más ahí está la presencia del Señor es por eso que el Señor te está diciendo que esa conversación que tú tengas con Él sea especial como cuando, ¿te acuerdas cuando tú comenzaste a, a pretender a tu esposa o a tu esposa que te, se te ponían esas eh, es, en, es, en ese estómago como esa, esas hormiguitas ahí o esa mariposita a que, así sea con el Señor añorándolo en esa oración sea siendo quebrantado yo me acuerdo cuando comencé a, a, a orar con el Señor, no sabía, pero poco a poco fui direccionada por el Señor. El Señor me direccionaba y me llevaba en su presencia. Y cada día que ese primer amor, que nunca se te vaya, porque a mí ya llevo prácticamente 15 o 16 años, que nunca se me ha ido, le pido al Señor que nunca se me vaya, que esa oración, y perdona cómo te lo diga, pero es mi pan de cada día, el día que yo no ore, y el día que tú no ores, mi hermano, es que le estamos dando cabida a Satanás. Mucho cuidado. Y es por eso que el Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, te dice, por tanto, si traes tu ofrenda, pero aquí me está diciendo, ya aquí eh, el pastor Carlos va a hablar, de plata, no, yo no estoy, no, en ningún momento te voy a hablar de plata, escucha esto, por tanto, si tú, uh, por si, uh, perdón, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas eh, de, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ya tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con, uh, con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí no estoy hablando de plata. Aquí estoy hablando cómo estás con tu esposa. Cómo estás con tu esposo. Cómo estás para que el Señor reciba su oración. O cómo estás con tu vecino. Cómo estás con tu pastor o pastor. Cómo estás tú con tu feligresía. Uh, feliz ¿Realmente tú lo estás siendo sincero a, a tu, a, al pueblo del Señor? ¿O el pueblo del Señor está siendo sincero con ese pastor? Realmente están asistiendo a un templo, realmente. Yo creo que si el pueblo de Dios realmente tuviera esa oración, tendrían el discernimiento, desertimiento, realmente están atendiendo a una iglesia de sana doctrina. O si lo están hablando la verdad. Porque cada vez que tú te llenas de esa oración, cada vez que tú te llenas de la presencia del Señor, si tú estás en el Espíritu, sabes las cosas del Espíritu. Pero hoy vemos que la gente está en la carne, y está viéndolo en la carne. Quiere los shows que le hablen bonito y ya. Pero una vez más, cuando tú estás en esa oración a través del Hijo para con el Padre por medio de su, de su Espíritu Santo, tú vas a saber, aquí me están hablando palabra de Dios, aquí me están diciendo la verdad, aquí no me están mintiendo. Es por ejemplo, si cuando te están vendiendo un televisor o te están vendiendo algo, tú sabes si tú tienes la idea, no, aquí no esto está, muy, esto está muy barato, muy bonito, pero uh, uh, esta persona no me va a, a robar. Así es con la oración. Cada vez que tú te llenas de la presencia del Señor, cada vez que tú te llenas de, de nuestro amado Rey, y cuando alguien te va a decir de la palabra de Dios y tú ves a través de esa persona, si esa persona está bien o está mal, ahí vas a saber, uh, uh, perdóneme pero primero arregle, como dice la palabra, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, mi hijo, arregle primero lo de tu casa y después vengan a predicarme y a hablarme de Dios. La verdad duele, pero hay que hablarla. Hay que hablarla. Dios me va a demandar tu alma. Dios me va, a hablar, uh, me va a demandar tu sangre. Tu vida. Aunque sea que me veas por este video, pero me lo va a demandar, me va a decir, siervo, yo te di una palabra y tuviste tú, tú tú que hablarla y decir la verdad. Así lo, dijo, lo hizo como Jeremías, Ezequiel. Tú tienes que hablar la palabra, si no, se te va a demandar. Yo la estoy cumpliendo, yo estoy hablando. Si la quieres recibir, gloria a Dios, y si no, pues bueno, yo ya cumplí, el Señor dice, cumpliste. Y si aquel no, no la quiso recibir, tú te libraste de, de esa alma, de esa sangre. Entonces aquí es con hablar del amor, con, ah, hablar con amor, aquí no es de juzgarte, de criticarte, aquí es de enseñar, aquí es de irte gloria en gloria, nivel en nivel. Porque ¿de qué me sirve regañarte, juzgarte, exhortarte, pero si no te estamos llevando al próximo nivel? Aquí realmente es de decir, bueno, el Señor quiere esto contigo. Y te voy a dar ejemplos en, en algunos minutos de lo que el Señor hizo, el Señor Jesucristo, el, el ejemplo de ejemplos aquí en la tierra. Él es el ejemplo de ejemplos. Y vamos a ir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que diga este servidor. Y por eso siempre ha la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Recuerda que Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para que orara y ayunara. Mira, ya comenzamos. El ejemplo de ejemplos a decirnos, yo fui llevado al desierto para ayunar y orar, para estar con esa comunión con el Padre. Él siempre se apartaba de sus doce, siempre tenía sus seis, siempre tenía sus cuatro, siempre tenía sus dos y siempre tenía su uno en oración. Unos tenían más fe que otros y por eso se los llevaba. Porque Él no pudo hacer... Eh, Sanar gente en su, en su propia tierra, porque nadie es profeta en su propia tierra, en, en, en, en su propia familia. Pero por eso oramos los, los unos por los otros, por eso oramos por nuestras familias, por eso oramos para que ellas realmente conozcan a Cristo Jesús. Mira, yo siempre, un anhelo mío, y yo sé que es un anhelo tuyo, Ver a tu esposo, ver a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu sobrino, a la persona, o a tu amigo, a tu vecino. Que estén adorando, que estén alzando esas manos y diciendo, Gloria a Dios, conozco a Dios vivo y de poder. Y cuando tú veas eso y tú veas, el Señor escuchó mi oración como esa reflexión que, uh, que uh, te, te leí hace unos minutos. Oh, tú dirás, Gloria a Dios, va a haber lágrimas en ti y que haya lágrimas en esa persona. Tuviera, tú sentirás un gozo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor, en esta emisión que se ha titulado La Oración, trae cosas maravillosas para ti, porque no es una casualidad que nos estés viendo. Eso es, eso es un gran propósito que el Señor uh, tiene para cada uno de vosotros en el nombre poderoso de, de Jesucristo. Un saludo para mi mm, pastor uh, John Velasco de la Iglesia de Transformación para es por eso que el Señor nos trae una palabra maravillosa. Y es por eso que cuando estés orando, mira tu, corra, tu corazón. Cuando estés orando, mira tus pensamientos. Pero muchas veces hoy vemos y el Espíritu Santo nos eh, me pone que la gente está orando. Y Padre Celestial, Padre de la Gloria, danos para, para, para pagar las deudas. Ay, no pagué las deudas, no pagué el servicio, no sé cuánto. no no te desconcentres y que la comida, no hice los frijoles. no, en ese momento comunícate con el Señor, el Señor destinó ese momento para que tú lo busques, mira que a Satanás no le da miedo a las mega iglesias. A Satanás le da miedo a ese grupo de oración, ese grupo de interesadores, aquellos que dicen uy este está orando, este está orando, ella está orando, no los puedo tocar porque hay una unción. Una vez más, a Satanás no le, no le, no le, no le da miedo las, eh, las, las mega iglesias o las iglesias pequeñas que hay un 140, 20. Son aquellos hermanos que realmente están en oración, mis hermanos. A eso, eso es lo que Satanás le teme. A esas personas que están intercediendo, orando por el hermano, hasta por, por el líder. Pero desafortunadamente hoy vemos hermanos orando para que al líder le vaya mal, al pastor le vaya mal. Dios tenga misericordia de, de ellos. Pero tú dirás, no, esto es que es exagerado. Pero mira que, que David, un ungido de Dios, no tocó a Saúl porque sabía que era otro ungido de Dios. Cometió error, claro que sí. Pero que el Señor allá lo va a juzgar. Nosotros no, no somos nadie para juzgarlos. Pero el Señor pide un liderazgo que sea sincero, que no sea atando a un pueblo y el pueblo que no sea idolatrando a un pastor. No únicamente hay que buscar a, un, a, un, a, a ese Dios de poder por la casa, del carro y la beca, no. Hay que buscar a ese Dios para que podamos llevar en nuestra vida más llevadera, para que su amor esté con cada uno de nosotros, para que esa gracia que Él nos da, de esa gracia vamos a dar, para que el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, sea reflejada en nuestra, en nuestra forma de comportar, en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque vemos filas de entretenimiento, vemos filas de, que, de esos dones que la gente quiere tener, pero de esos frutos y de ese carácter Nadie quiere ir porque no están en esa oración. Todo el mundo quiere que Dios les hable. Lee la Biblia, ora al Señor, lo que el Señor le está pidiendo al pueblo. Pero hoy vemos un pueblo como el, su, a su pueblo de Israel que lo sacó de Egipto. Yo no sé de qué Egipto te ha sacado el Señor, pero el Señor vas en ese desierto y tú ves las maravillas. El Señor te bendice, el Señor, mejor dicho, hace te no te falta el alimento, no te falta el techo, no te falta nada, y eres como ese pueblo de Israel, te quejas, ¿por qué te vas a quejar, si el Señor te está bendiciendo? Era como el pueblo de Israel, ay, ah, ya no quiero más maná, y si yo te quiero dar huevo, arroz y huevo todos los días, pero Señor, tú eres un Dios vivo, pero si yo te quiero dar huevo, arroz y huevo todos los días, te digo una cosa, doy la fundación de cristianos en la gloria hemos visto cosas que dale gracias a Dios que puedes abrir los ojos hoy dale gracias a Dios que puedes comer un arroz con huevo o tomarte una huepanela o tomarte un tinto o comer un grano de arroz hay gente que no tiene esa bendición porque no está en esa oración porque desafortunadamente hoy vemos, no estoy diciendo que todos, vemos a un pueblo, pastor, pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí, hermanito, ore por mí. Claro que, gloria a Dios, vamos a orar por ti. Pero el Señor quiere escucharte a ti. Es como si tú tienes un hijo o una hija y... y ay, es que, ¿Cómo le pidió mi papá? Y tú vas a un amigo, eh, amigo Juan, ¿le podría decir a mi papá que yo quiero... Eh, Comerme un helado. ¿Tú crees que te gustaría que el amigo de tu, de tu hijo te dijera eso a ti? Tú dirás claro que no, porque tú es, quieres quieres escucharlo de tu propio hija, de tu propio hijo, ¿cierto? Eso es lo que quiere el señor. Escucharte, que tú postres tu corazón, doble rodilla, que esas rodillas mejor dicho te callos y que realmente tú estés dispuesta, dispuesta a decir, Señor, como decía el profeta Isaías, heme aquí, Señor, ayúdame con mi oración, ayúdame cada día a ser mejor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Cuando antes, mira que en el San Mateo, uh, capítulo 6, versículo 6 uh, de la Reina Valera, aquí habla sobre el Jesús y la oración, más cuando... Míralo, esto es maravilloso, gloria a Dios, esto es una perla, mis hermanos cristianos, una gloria. Toma esto, recíbelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Pero hoy en día vemos mucho, fara, mucho faraísmo, yo lo llamo así, muchos fariseos hay golpes de pecho oh gloria, sí señor, no sé cuánto y qué pero en las casas son callados de pronto como lo, los que comienzan a hacer el avioncito, como yo lo llamo y otras cosas así y en las casas no hacen nada quieren hacer show quieren que, que los vean los demás pero realmente no buscan al señor y tú que sí buscas al Señor, gloria a Dios. El Señor te pide más, orar, más oración y vas a orarle más al Señor. Más, sí, más. Más, más, más, más, más. Porque el Señor quiere escucharte, quiere hablar. Quiere te... Tú le has pedido algo sobrenatural al Señor, ¿cierto? En lo, en lo espiritual. Yo siempre hablo en lo espiritual porque lo demás viene por añadidura. al Señor... Al momento que comencemos a, a pelear con ese goliat él ya lo ha aprendido. Él nos va a dar vergüenza. Tú le has pedido algo sobrenatural. Tú le has pedido eh, que tú puedas eh, tener eso donde, eh, donde lenguas. Todos nos lo vamos a tener. Es como yo digo, que todos no nacieron para ir a una universidad, pero todos tienen la capacidad de tener un trabajo una empresa. De pronto tú tuviste la capacidad de tener el don de lenguas, otro, el, el don de sanación. Bueno, para eso necesitas ejercitarte. Y para eso necesitas tener una comunión con quién, Con el gran yo soy. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que, ahorita se me viene a la mente, la palabra Elohim significa Dios. En el Antiguo Testamento esta palabra está más de dos mil veces. ¿Qué significa el Todopoderoso? ¿Acaso el Todopoderoso no te va a cumplir? ¿No te va a escuchar? Y eso que su pueblo de Israel lo, te, lo podían ver. En el sentido sentirte que los cubrió una nube, había un fuego, Dios ahí con ellos. Yo sé que tú lo sientes, Yo, sentimos el Espíritu Santo. Yo lo siento todos los días. Y cada vez que yo hago algo malo, siento un temor. Y en esa oración, yo, yo, yo mejor dicho, yo le pido perdón ante todo al Señor. Después viene la, la, la pedidera. Primero, el temor mío es las cosas que he cometido. Y por eso dice la palabra, más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 Estamos hablando del ejemplo de ejemplos, el Hijo de Dios. Que en esa oración el Señor te está enseñando qué a tener el, el carácter de Dios, de, de Jesucristo. Todos, te, todos decimos, y tú lo teníamos, este este, este chip lo teníamos en la en la parte religiosa. Todos decíamos tener un carácter fuerte, pero no lo tenemos, mis hermanos, y lo hemos hablado en los últimos programas. Tenemos un carácter débil y cada vez que tú estás en nuestra oración, el Señor te está llenando, te está transformando a tener un carácter como el de Jesucristo, un carácter fuerte. Que no vas a responder, que vas a ser sabio, que vas a ser humilde, que de esa gracia que el Señor te está dando vas a tenerla. Pero nosotros tenemos caracteres débiles, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Esos caracteres que respondemos, que juzgamos, que criticamos, mejor dicho que miramos a los demás, pero no nos miramos a nosotros mismos. Ese es el carácter que tenemos los mortales, pero el carácter fuerte que, que nos quería meter la religión, ese carácter nadie, yo, yo no conozco que nadie lo tenga. El que lo tenga, mejor dicho que, me, que se presente aquí o que me mande un mensaje porque somos respondones eso sí, mejor dicho echémosle, mejor dicho Mateo 18.20 porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos wow, qué palabra maravillosa y yo sé que hay mucha gente y estamos orando, y vamos a hacer una oración en, en algunos minutos por tu petición por tu sanidad por tu ámbito uh, laboral. Como siempre digo, y nunca me voy a cansar de decirlo, Pedamos lo espiritual, pidamos una salvación eterna. Dios te nos va a dar, nos va a dar lo, lo material. Eso sí, lo por seguro. Tú estás bien en esa oración, mira, tú estás bien en esa oración, tú estás bien en la lectura, tú estás bien en esos ayunos, te lo digo. Ahí estás pasando las pruebas, los exámenes de cada, de cada día. Porque al momento que tú oras, al momento que tú lees, al momento que, que tú ayunas, cada día te está llenando más de la presencia del Señor. Mira que el señorita me está trayendo, me está diciendo, si Satanás me predicó cuando yo estaba en el desierto, Y sabe la Biblia, cuando, cuando ese satanás te predique en tu desierto y comienza a predicarte todo bonito, tú vas a decir ah, ah, ah, ah, no, so, no solo de pan como era el hombre sino toda palabra que sale a la boca de Dios, va a decir no, este, este, yo no me puedo meter con este, porque está en oración y se está ungiendo de ese Dios poderoso, aleluya sea tu nombre Señor, y el como decía un evangelista sonríe porque Dios te ama alabado sea tu nombre Señor en, ese, en, en esa oración mis hermanos, debes de pedir perdón, debemos de perdonar a los demás, mis hermanos de cristianos en la gloria, eh, recuerda esto, que Satanás, el ladrón ah, vino sino para hurtar, para matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si ¿Sí ves que qué tan importante es esa, es, es esa oración y en esa oración el Señor también te invita a que tú le entregues esas cargas, a que tú le entregues tus problemas. Si tú quieres llevar tus cargas, si tú quieres llevar tus problemas, te digo que te vas a acabar. Pero en esa oración entrega tus cargas, entrega tus problemas y todo va a ser más llevadero. Él pagó un precio. Él dijo: Dame tus cargas, dame tus problemas, órame. Dime, Señor, tengo este problema. Ah, listo, lo voy a resolver. Yo pago el precio, yo me lo llevo porque tú me lo, me lo estás dando y yo te voy a dar más paz. Y como, dice, y como dice el Señor: Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en qué? En abundancia. Te dice el Señor oh mi alma te alaba y te glorifica en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor es maravilloso esa es la verdad esa es la verdad que quieres a, eh, que el Señor que sepas y la verdad te va a hacer libre pero una vez más si te pongo a hablar bonito esto me, esta, estas redes sociales me pueden llevar a millones te lo digo pero una vez más al hablar la verdad, te va a ser libre, al hablar la verdad, te estoy diciendo que el camino, la verdad de la vida, te está diciendo, ora, búscame, búscame, porque realmente necesito tener esa comunión contigo. Estoy golpeando las partes de tu corazón, estoy diciendo, habla conmigo en el alma, en la hora del alba, habla conmigo en todo momento, como yo lo hacía con el Padre. Por eso te, fui de ejemplo para cada uno de vosotros. Te dice el Señor, el Hijo, para que quien en el mañana me dijeras, no, pero no tuvimos un ejemplo. Claro que sí, Jesucristo hecho, eh, hecho hombre. El hijo, de lo, el, el hijo de Dios. ¿Qué ejemplo más de ejemplos? No hay justo en este momento. Eh, no merecemos la gracia de Dios, mis hermanos de cristianos en la gloria Jesucristo murió por nosotros una vez más, se nos dice el Espíritu Santo entra en tu cuarto de guerra en ese cuarto de guerra, no sé si tienes que, es, si ese cuarto de guerra sea tu baño, si en ese cuarto de guerra sea eh, no sé, en un lugar chiquitico no sé, que ese cuarto de guerra, ponte tus peticiones al Señor, mira si quieres tomar este consejo, comienza a escribir lo que tú, si tú no vas a, si no, en esa oración no te acuerdas que vas a orar en ese momento de oración, escribe. Escribe lo que vas a pedir al Señor. Por esa, por esa, por esa sanación, por ese empleo, pero como una vez más, como siempre lo digo, yo siempre lo hablo, y no, no como voy a cansar de decirlo, discúlpenme, pero yo siempre hablo en lo espiritual. y Pero las peticiones, y en el momento de orar, tú entras y Señor, estas peticiones que he puesto en este libro, Señor, especial las has escrito Señor y comienzas a decirlas el Señor va a decir mi hijo y mi hija está siendo prudente no está haciendo la repetiguera repetir, repetir, repetir repetir, repetir, no seamos como los, los, los vecinos los de sabes de los de la otra que los tienen con la religión ahí, esos vecinos repiten y repiten y repiten y tienen cadenitas y que repetir la misma oración y eso son vanas oraciones Orar es cuando tú hablas con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino, con tu pastor. Hola, ¿cómo estás? Pero de una manera respetuosa. Mira que esto a lo personal, yo, este siervo de Dios, a mí me impresiona hoy en día que la gente para ir a una reunión de hombres, Van elegantes y todo eso, pero cuando van con, van, van con lo de Dios, van a sacar con cachuchas o sombreros. Y yo, ¿qué pasa aquí? No le está el respeto, pero bueno, ahí se muestra. Yo sé que una cachuchana de pronto no va a hacer la diferencia, pero para mí, para mí, de si estoy equivocado. Y si estoy equivocado, por favor, corríjanme. porque cada día estoy aprendiendo más también deshazte de toda destrucción de toda cabida que le estás dando a, a satanás para que destruya tu hogar destruya todo lo que eh, tú le estás pidiendo al señor en tu oración Dios con sinceridad y honestidad no seas un hipócrita una vez más por tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdes de, eh, de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ¿qué haría yo? Vamos a poner una vez más yo siempre soy otro ejemplo yo no hablo por terceros ¿qué haría yo? algo que hice hace mucho tiempo hace aproximadamente unos 10 años pero ya, gracias al Señor, supera eso. Eh, yo estar de contienda, peleando, mejor dicho, con mi esposa, siendo perros y gatos, y aquí predicándote sobre la oración, y no poniendo ejemplo. ¿De qué me serviría predicarte? Yo, que en un comienzo, y, lo, y no me da vergüenza decir lo que hacía, que. Yo en un púlpito, en un altar, como tú lo llames, predicando sobre el amor, sobre la familia. Y mi esposa llorando ahí con, como María Magdalena, perdona cómo me refiera. Y lloré, lloré. Y yo decía, pero está, porque llora. Y ya lo había dicho. Y el Señor con el tiempo, ¿por qué no eres ese gran testimonio. Primero no me oras quiero hablarte, quiero llevarte lo sobrenatural, quiero que seas ese buen fruto, pero eres de apariencias. Y el Señor ha tenido que llevarme por ese desierto. Y En ese desierto he aprendido que cuando el Señor me lleva a ese desierto, Él está procesando mi corazón y me está, me está diciendo, ora, Entrégame esas cargas, entrégame esos problemas, porque yo voy a hacer algo sobrenatural en ti. Para cuando, cuando tú veas en ti que estás superando, estás viviendo un nivel, vamos a ganar tu hogar, vamos a ganar tu familia, y después vamos a ir a todas las naciones. Es lo que va a hacer contigo. En el nombre del poderoso de Jesucristo, que El Señor, mira, el Señor te está hablando ahorita en este momento en tu corazón. ¿Quieres subir a ese ascenso laboral? Bueno, ¿cómo eres como los demás? ¿Eres pedante? ¿O tú crees que el Señor te va a subir a ese ascenso? Y sabiendo que el Señor sabe, si lo sube al ascenso, si lo sube al ascenso a, a esa posición de, en ese trabajo, Él me, él, oye, me va a dejarte de orar. Él no quiere perderte. Él quiere que tú sigas orando, pero cuando te lleve a, ese, a, ese, a esa posición de trabajo o lo que tú quieres, ya va el Señor, va a ver tu madurez y va a decir, listo, lo voy a subir. No va a dejar de orar más bien, me va a buscar más y va a ser ese, ese, ese gran fruto. En el nombre poderoso de Dios, Jesucristo. Oh, mi alma te alaba, Señor mira que en Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 nos habla sobre la parábola del, del fariseo y el, pu, y el publicano y un versículo que quiero rescatar de, de esto porque por el tiempo no te voy a leer todo os digo que que este descendió a su casa justificando antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla se, será enaltecido, mira más claro no lo dice, lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Siempre hay que respaldar esto con la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, mi alma te alaba. Aquí no aquí el pastor John no está diciendo que el Salmo 142. Maravilloso. Mira, mira cómo el pueblo se une. Petición de ayuda en prueba, eh, en medio de la prueba. Con mi voz clamaré al Señor, y con mi voz pediré al Señor misericordia delante de, de Él. Expondré mi, mi queja delante de, del que manifieste mi angustia. Mira, sirve donde hay dos o más. Y hay, aquí hay presencia y se siente la presencia del Señor. Gloria a Dios. Dándole siempre la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Gracias por ese siervo, gracias por ese salmo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, mi, a mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo y ya vamos terminando pero ahí vas a ver eh, no me vas a poder ver pero vas a ver eh, vas a escuchar mi voz porque cada vez que, que hablamos temas así importantes tú sabes quién se levanta quién se levanta pero siempre andré la gloria la honra y el, y el poder a nuestro de Padre Celestial nunca nos vamos a cansar nunca vamos a, a rendirnos porque el Señor quiere hacer cosas naturales en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso no podemos rendirnos. Por, siempre debemos dar la gloria y la honra a nuestro amado Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que no, no te desconectes. Si ves que estamos haciendo una emisión y cada vez que hablamos la verdad, ¡pum! algo ocurre. Y es porque que se está haciendo lo correcto. Y mira lo que dice el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Ora al Señor con determinación, no pierda la fe. En Lucas 18, 1, 1, 8, que abre la parábola de la viuda y del juez, miren lo que nos dice, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Realmente hallará fe en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo? y es por eso que el señor te está diciendo aquí estoy no temas en el nombre poderoso de su nombre y es por eso que debemos de buscar esa presencia mañana tarde y noche mis hermanos de Cristo, en la gloria no importa lo que el problema que estemos pasando no importa lo que esté lo que, lo que, esté, lo que esté lo que esté lo que esté pasando pero el señor quiere uh, realmente hacer hacerte entender que él dio su vida por nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso eh, vamos a hacer una oración y esto vamos a dejar una segunda parte de la oración porque el Señor nos ha, nos ha tocado. Esto hay material para la honra y la gloria. Eh, vamos a orar por Luzmeri Mary Plazas. Vamos a hacer una oración, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Eh, estamos en vivo. Hay unas fallas técnicas por la, por la cámara, pero... No te desconectes, no te desconectes. Vamos a orar, vamos a orar y, y, y, y es muy importante para que tampoco me, me estén mirando, sino vas a cerrar los ojos por tu petición. Vamos a orar y vamos a dejar una segunda parte, eh, pero vamos a y, y la segunda parte de vamos a hablar las razones por qué debes orar, pero antes vamos a vamos a orar. Quiero que cierren cierre los ojos en el nombre poderoso de Jesucristo. María Isabel Rosas, vamos a orar. Dinos tu petición. Las personas que nos estén viendo, danos las peticiones. Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Yo te pido por, eh, por todas estas personas que están pidiendo oración, Señor amado Padre Celestial. Te pido por Luz Mary Plazas, amado Padre amado en el nombre poderoso de Jesucristo te pido por su esposo en el nombre poderoso Jesucristo Señor amado Señor poderoso Rey te pido que tú seas bajo tu voluntad Señor quitándose a diabetes en el nombre de Jesucristo Señor te pido también por María Isabel Rosas amado Señor te pido Señor que tú seas cumpliendo los sus anhelos de su corazón amado Rey en el nombre poderoso Jesucristo amado Señor Padre Celestial, Padre de la Gloria, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que tú seas escuchando el clamor de estas hijas tuyas, de estos hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Rey. Amado Rey, amado Señor, en este momento tu Santo Espíritu, Señor, desciende. Desciende más, más sobre ella, Señor. Hay un quebrantamiento en el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor pide más oración en el nombre de Jesucristo. Oh, amado Señor poderoso Rey, yo te pido que tú seas tocando este pueblo, amado Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo seas tocando a María, seas tocando a Luz Mary, seas tocando a todas esas personas que nos están viendo, nos están escuchando también a través de Cristianos en la radio, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos por el pastor a John Velasco y su familia de la Iglesia Transformación Baraj, Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado, Señor, Padre Celestial, Padre, la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos armamos de esa armadura, amado, Señor, esa armadura celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado, Padre Celestial, reprendemos, Señor, toda diabetes, toda enfermedad, todo cáncer, amado, Padre, amado, reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, toda inmundicia del devorador, toda brujería, Señor, toda Padre Celestial, toda maquinaria, amado Señor, toda pereza espiritual amado Señor, toda cosa inmunda Señor, que quieras estancar a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Padre Celestial, amado Señor, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo Señor, yo te pido que tú seas tocando estas vidas, seas tocando estas almas, amado Rey, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amado Rey, oh Padre Celestial, Padre de la Gloria, toca más, más toca luz meris, Señor, amado Señor en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de Jesucristo tú la estás tocando, Señor. Estás tocando su vida, Señor. Padre celestial, Padre la gloria. Ella no únicamente te pide por la sanidad, Señor, Padre celestial. Ella te está pidiendo Padre celestial también por esa parte económica amado amado rey en el nombre poderoso de Jesucristo Señor Padre Celestial Padre de la Gloria el Señor te dice luz, y no te preocupes hija mía no te preocupes hija mía porque vienen momentos vienen momentos de hambruna para mucha gente pero tú vas a ser bendición todo el mundo va a decir por qué tienes que por, por qué de dónde sacas esos alimentos y tú dices porque tengo ese Dios vivo de poder porque oro porque escribo en la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo oh alabado sea tu nombre amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Señor, amado Rey, toca toda Padre Santo, toda la persona, Señor, en el nombre poderoso de, de Jesucristo, amado Señor. Padre amado, tócalos, tócalos en el nombre de Jesús, Señor. Comienza a liberar, Padre amado. Comienza a, a llevar a este, a este pueblo, Señor, de nivel en nivel, de en gloria en gloria, en el nombre de poderoso de Jesucristo. Amado Señor, poderoso Rey, sabemos, Señor, que Tú estás escuchando nuestras oraciones, Señor. Padre celestial, Padre de la gloria, como dice la palabra, Señor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Te pedimos por nuestros familiares, Señor, amado Señor. Te pedimos por aquellas personas que realmente, Señor, no han llegado a tu vida, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por los esposos que son inconversos, esposas, hijos, hijas para el celestial, familiares, Señor. Anhelamos de todo corazón, amado Señor, que ellos Lleguen a ti, amado rey, en el nombre poderoso Jesucristo, amado rey. Padre celestial, sabemos, Señor, que, es, que, que esa oración, Señor, va a ser escuchada, y está siendo escuchada en el nombre poderoso Jesucristo. Estamos siendo como ese Daniel, Señor. Hemos orado, amado Padre celestial, y sabemos que esa oración está llegando al reino de los cielos, Señor. Pero sabemos que tú enviarás tu ángel, Señor, a, a que nos... Que, que recibamos, Señor, esa oración para el Santo y de que nos diga, esa oración ha sido escuchada. Esa petición en el nombre poderoso de Jesucristo, la oración que tú le pediste, en la petición que tú le pediste al Señor, está siendo escuchada en el nombre poderoso de Jesucristo. Ah, amado Señor, amado Rey, como leímos al comienzo de esta emisión, que, este, que esta mujer oraba para el celestial, para que este autor llegara a su casa, así va a llegar muchas cosas a tu casa, mi hermana, mi hermano, en el nombre poderoso de Jesucristo. amado rey poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, de aquí en Facebook Live y en, en Cristianos en la Gloria Radio, el próximo domingo a las 7 de la mañana hay una emisión especial de Sanidad y Milagros. No te la pierdas, comparte eh, eh, eh, esta, eh, de, uh, eh, esta palabra que va a haber De sanidad y milagros Vamos a dejar esta segunda parte de la oración Para una próxima misión Pero la próxima misión va a ser de sanidad y milagros Vas a poner tu, uh, tu petición Vas a escribirla Y en el nombre poderoso de Jesucristo Yo sé que el Señor va a hacer algo sobrenatural En el nombre de Jesús Y le vamos a dar la gloria la honra y el poder a nuestro amado rey en el nombre de jesús señor nos veremos en una próxima misión mis hermanos y que dios te continúe bendiciendo y recuerda el próximo domingo a las 7 de la mañana hora bogotá colombia vamos a hacer una emisión poderosa y yo sé que es, van, van a haber testimonios millares de testimonios y el señor se va a glorificar de una manera porque con tu fe